¡Hola chicos! Hoy os voy a contar el significado de las palabras. Según su significado, las palabras pueden ser de varios tipos. Sinónimas, antónimas, polisémicas, hiperónimas e hipónimas. ¡Empecemos! Las palabras sinónimas son palabras que tienen un significado igual o parecido. Por ejemplo, marido y esposo. Los antónimos son palabras que tienen significado contrario. Blanco, negro. Las palabras monosémicas son las que tienen un solo significado. Por ejemplo, comadreja, un mamífero carnívoro. Sin embargo, las palabras polisémicas son las que tienen más de un significado ¿Qué es una pata? el pie de un animal una pieza de un mueble que sirve para que éste se apoye en el suelo y también la pierna de una persona y para terminar los hiperónimos son palabras que tienen un significado general que incluye a otras palabras más concretas que son sus hipónimos el hiperónimo calzado incluye a los hipónimos zapatillas, botas, chanclas, manoletina, tacones...